Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video, Sergi y Steffi nos contarán sobre lo que tenemos que tener en cuenta para dimensionar un sistema fotovoltaico. Acompáñame a ver. Existen muchas formas de dimensionar un sistema fotovoltaico. En este video veremos qué es necesario para dimensionarlo. En primer lugar, se debe tener en cuenta el consumo. ¿Qué crees que es el consumo? Muy bien, es la energía que se va a gastar y esta deberá ser producida por nuestro sistema fotovoltaico. En segundo lugar, tenemos el cálculo del ángulo de inclinación de los paneles. ¿A qué crees que se refiere? Bueno, se refiere a qué tan inclinado debe estar nuestro panel solar para poder obtener la mayor cantidad de energía. En tercer lugar, se debe calcular la cantidad de paneles o celdas solares que se van a requerir. En cuarto lugar, se debe calcular el tamaño de la batería. Esto se hace para que la batería sea capaz de almacenar toda la energía producida por nuestro sistema fotovoltaico. En quinto lugar, se debe calcular el regulador de carga. Es decir, se debe calcular la corriente máxima que va a circular por todo nuestro sistema, ya que esta es la corriente que debe soportar el regulador de carga. Finalmente, se debe calcular el inversor. Para esto se debe tener en cuenta que el voltaje obtenido por el panel solar o la corriente directa obtenida por el panel solar varía a lo largo del día, es decir, no va a ser constante, no va a ser un único valor, por lo que el inversor debe poder transformar estos valores cambiantes. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.